Pido, Ramu, que... Pido, Ramu, que nadie pide o... Tonto, no, a no, ver... No. Eh... Sí, creo que sí estoy grabando... Pues si estoy grabando pues que bien. Focus, oh yeah Ay, qué tonto. Uh -huh. Tuve que poder realizar lo que tuve que hacer. Tuve que poder y pedir un dólar veintiséis veces. Y me dieron, y en total fue... 27 dólares, bitch. Mm, vamos a jugar un nivel menos difícil hoy. Vamos a jugar el clásico de los clásicos de la vida. <risa> Cupón, ah, oh, no, este. eh. Oh. Mm. Oh, yeah. no estoy usando Speedhack Estás podrido. Uf, mejor juego jumper. Uf, mejor... Está bien... No, yo no quiero nivel de malos. yo quiero el mejor nivel de la historia. Yo, pero... Lo bueno es que no reaccionó cuando leí el clic. A ver, vamos a probar con algo más fácil El legendario Top 1 Theory of Everything Theory of Everything fue Un nivel verificado por cyclic Que formula eh, Que fue el nivel Número 2578 Este nivel se encuentra perdido Y qué pide Último tema. Uy. Vamos a jugar algo más difícil. Finger Dash. Paso a ser... Después del legendario nivel de Locker vino desde lo que quieran. Ya, focus que estos son niveles de silencio. Focus del 10%. Ah, ah. Eh. Eh. Ah, no, es cierto que estoy focus. No, me morí por. No, es que ese frame perfecto es bien difícil. Ok, frame perfecto. Sí, es imposible verificar este nivel. Focus, focus, focus. Uf, perfecto. No, es que... Es el césped. Vamos a poner un con Way para me voy a Vamos a verificar, lo que estoy diciendo para verificar ni ese foco. normal, te pasas un sacup en círculos con hacks y te finges que te lo pasas y tu reacción al pasártelo es esta ese es el resumen de negro focus desde hace rato y verifico el nivel más difícil de la historia.